de la construcción de esta convención. Para los más viejos sería la Radio Holandia, para los más jóvenes el backstage. Tres años de debates divididos en muchísimas comisiones. Se logra la sanción de la convención que tiene 50 artículos. 50 artículos de los cuales veremos algunos, por supuesto, pero que engloban la vida de un ser humano. Están todas las actividades que desarrollamos. Y en cada una de ellas vamos a encontrar situaciones sorprendentes como el artículo de la familia y de la vida sexual, eh, de cambio de paradigma absoluto como el artículo 12 de la capacidad jurídica y después el resto de los artículos que vienen a reafirmar derechos que ya están establecidos. Esta convención que tuvo la aprobación, los 50 artículos de la convención, del tratado de 118 países entre los que están en el nuestro, Además, sanciona a Naciones Unidas algo que se denomina protocolo facultativo que es una herramienta eh, utilizada por aquellos países que, que la aprueban también que es el caso de la Argentina y otros 70 países de esos 118 que en el caso de que en un país se agoten todas las instancias administrativas y o judiciales es decir, llegamos a la Corte Suprema y el derecho sigue vulnerado más allá de convenciones y demás, está la posibilidad de acceder a otra instancia. ¿Eh? Que no es un dato menor. Este. No es un dato menor y ya tenemos algunas denuncias como país al respecto. Y acá viene el primer dato significativo y que realmente cambia dentro de lo que es el derecho internacional y que ya nos va indicando un camino hacia nuestros países, hacia nuestro país fundamentalmente, que tiene que ver con que 35 de esos 50 artículos, el 70%, como dice la, la filmina, fueron escritos prácticamente por las mismas personas con discapacidad. Es decir, que acá hubo participación, participación. El sujeto-objeto por el cual se pensó participó. Y esto le da algo que no tienen todos los demás tratados, que tiene valor, por supuesto, yo no estoy desmereciendo esto, le está dando legitimidad. Legitimidad, son legítimos porque estuvieron presentes ellos, sin duda. Pero sin duda que esto es eh, revolucionario desde de este lugar. Y de hecho, ahora en la OEA se está comenzando a sancionar un tratado sobre los derechos del adulto mayor en donde ya están participando las organizaciones de adultos mayores. Entonces fíjense qué cambio hubo en este sentido. Argentina tuvo participación, este, junto con otros países, eh, mediante la participación de la madre y un joven de La Plata con parálisis cerebral, un entrerriano que maneja el igualeguay, que maneja muy bien toda la temática de la discapacidad en las zonas rurales, y una mujer en silla de ruedas, una abogada, que ahora vive en Estados Unidos. Y vamos a empezar a analizar la Convención Primer artículo, donde señala que el propósito es promover, proteger, asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad in inherente. Es decir, que habla de derechos y dignidad. Yo esta, esta primera parte del primer artículo lo tomo como un piso. En este lugar tenemos que deconstruir y construir. ¿Por qué? Porque la segunda parte de este primer artículo empieza a trabajar fuertemente lo que es el modelo ideológico de esta convención. Porque estos activistas y estos movimientos de personas con discapacidad no fueron solamente por esta desde el dolor creo, que los movilizaba, sino que había una cuestión ideológica profunda en modelos teóricos que nacen a fines de los años 60 en Inglaterra y que era el modelo social de la discapacidad. Esto lo fueron desarrollando, lo fueron profundizando y, obviamente, que lo encarnaron desde ese dolor que tenían. Y lo pusieron en juego y tuvieron una estrategia política muy acertada. ¿Y qué dice este modelo social de la discapacidad? Bueno, está reflejado en este primer artículo. Reconoce, dice la Convención, que la discapacidad es un concepto que evoluciona, no lo deja estático. No es la discapacidad entendida como en la Antigua Grecia, como en la época de la Inquisición, o como hoy tenemos grandes conflictos y contradicciones, que lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de este rato. Entonces, lo deja abierto, esto está evolucionando. Y que la discapacidad resulta de una interacción. ¿Entre quién? Bueno, entre las personas con deficiencias, que es una palabra espantosa. Pero no se olviden que esto fue una construcción, entre los sujetos con discapacidad y los representantes técnicos de los demás países. Quedó esta palabra con deficiencia, es decir, las personas con discapacidad y la existencia de barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Es decir, que si no existen barreras, la discapacidad no afecta a las personas como sujetos de derecho. Es decir, que el modelo social subraya que lo concebido como discapacidad obedece a causas preponderantemente sociales. ¿Qué es esto? Bueno, que la discapacidad es un producto social. Que si bien la limitación se produce en nuestros cuerpos, la discapacidad referida a la libertad, a la autonomía y a que ese sujeto sea un sujeto con derechos o de derecho, está dado por cómo construimos la vida, cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toque. Entonces yo, hoy lo comentaba en la mesa, recuerdo mis experiencias en la defensoría, cuando llegaba generalmente las mujeres, de cada 10 casos, 7 eran mujeres con el hijo adulto, y de hecho acá la mayoría son mujeres, y me alegra ver... Tantos hombres en otro son ni menos hombres todavía. Es un capítulo aparte para analizar este. Se acercaban estas mujeres con hijos o hijas con discapacidad mental, adultos, con problemas con la obra social, y uno como trabajador social en ese momento que recibía, recibía todas las prendillas pre y no teníamos posibilidad de crear nada, llenábamos planillas, cosa que me indigna. ¿Qué hacía? Yo me tenía que ir rápido al Congreso. Tenía 30 personas afuera, problemas gremiales, entonces yo anotaba rápido. Sí, señora ni mire, no me dan los remedios de idioma, ¿para quién es? Para mi hijo, el hijo al lado como un potus, ¿no? Entonces yo llenaba rápido la planilla y listo. el día me hacen caer la ficha. Vos que hablás de inclusión, integración, vas a tener que modificar algo. Tuve que modificar una práctica, Mariana. La primera práctica que tuve que modificar en un caso similar fue girar la cabeza y mirar a los ojos al otro, encontrarlo. Encontrar ese sujeto de derecho. Si yo no le doy el lugar desde mi práctica, no es un sujeto de derecho. ¿Me llevaba más tiempo? Por supuesto. Pero reclamo de mí, desde otro lado. Esto, a mí, por más que no me hayan enseñado en la facultad, vamos a hablar de las universidades, no me eximía de la responsabilidad. Yo tuve que modificar esa práctica, como tengo que seguir modificando muchas. Esa es una modificación de práctica. En la culpa no era de los políticos ni de nadie. Era una responsabilidad de mi práctica profesional. Fue la primera práctica que tuve que modificar. Las mías, no voy a hablar de los demás, porque no las sé. Y de ahí en más, ustedes fíjense cómo construimos la vida. ¿Cómo discapacitamos? Yo discapacitaba a personas desde el modelo social. Cada persona que yo intervenía y no apostaba a mirarlo a los ojos, a formularle las preguntas de manera tal que él pusiera en flor toda su autonomía, yo estaba discapacitando desde lo que es el modelo social, sin duda. Cuando un padre, una madre, un hermano o el vínculo directo no apuesta a esto por miedo, porque no tuvo el apoyo debido en el momento que se, que se sucede el hecho del nacimiento de un hijo no deseado, después te lo resolvemos, pero hay miedo, estamos discapacitando, estamos discapacitando del modelo social. La discapacidad entendida de este lugar. Cuando construimos las ciudades, el espacio urbano, estos lugares, acá no hay una rampa. Oh, sí. Ah, bien. Zafó. No, porque a veces me llevan a lugares que no hay rampa. Digo, ¿por qué no hay rampa? Y porque nunca hubo un estudiante o un docente con, este, con discapacidad motriz, o utilizar la silla de rueda, o acá como la digo, tiene que andar con los bastones. Digo, esto se construye en una normalidad pero ustedes fíjense las calles que, que construimos, que diseñamos los espacios donde transitamos donde vivimos, donde estudiamos donde trabajamos los obstáculos que hay la poca accesibilidad porque eso está construido desde una normalidad cuando nos vinculamos con una persona con discapacidad mental o intelectual ¿desde qué lugar lo hacemos? desde el lugar que nosotros pensamos que el otro no entiende desde que el otro no entiende y en muchos casos, hasta esto nos da el derecho, entre comillas, de meternos en la vida privada de ese otro y de seguir por él. Caramba, a la luz de la convencional estamos en problemas. Bastantes problemas tenemos. Porque justamente esto es lo que no plantea. El modelo social está planteando otra cuestión. La discapacidad está producida por el contexto. Y de acuerdo a cómo nos vamos relacionando,